Yo creo que por ahí. Ya. Vamos a ver qué tal. A ver, vamos a esperar un par de segunditos por acá, mientras obtenemos el retorno de nuestra transmisión. Y ya tenemos. Perfecto, yo creo que sí. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrés. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento. es trabajando muy fuerte, muy duro por Academia Soft Seguros y por todo lo que venimos haciendo con, desde eh, el CRM, el software para profesionales de seguros. Exacto. Bueno, señoras y señores, mientras, mientras la gente se va conectando, y un saludo especial, eh, creo que ahí está Luis Betancourt conectado, y mientras la gente se va conectando, pues eh, qué rico de verdad tenerlos aquí, es un día muy especial, eh, estamos ya a mitad del de mes de agosto. de agosto, hoy ya estamos a 16, yo prometí que no le iba a corchar con la, eh, con la pregunta de la fecha porque nunca le pegan las fechas, eh, hoy estamos a jueves 16 de agosto, hoy es la, hoy las 4 de la tarde, estamos cumpliendo con ustedes el deber de estar aquí en la Academia Soft -Seguros y hoy vamos a tener un digamos que una sesión muy especial en compañía de, de Valentina Guapacha quien eh, me acompaña el día de hoy y me siento además muy afortunado eh, porque vamos a ver una capacitación general sobre todo para la gente que recién está probando softseguros o que quizás apenas eh, digamos que tiene su versión de demo o todavía no la tiene pero quiere probar softseguros y conocer eh, un poco más allá de cómo funciona softseguros o si es usted también de los clientes que recién ha ingresado a, a nuestra familia de seguros, pues por supuesto también, digamos que le va a servir mucho esta capacitación que tenemos el día de hoy, gracias a nuestro Facebook Live. Bienvenida Valentina, ¿cómo estás? Muy, muy bien, muchas gracias, Andrés. Pues Ajá. contenta de estar acá en la academia. El día de hoy vamos a tener una capacitación general. Vamos a ver aquellas... Eh, no sé, inconsistencia que algunas veces encontramos, Así es. Eh, vamos a ver algunas actualizaciones que pues ha estado sacando el sistema y que la desconocemos, por ten en cuenta que ese es un espacio para que nos realicen preguntas, podamos aclarar aquellas inquietudes que tenemos acerca de la plataforma y que pues nos familiaricemos un poco con sus seguros, que por esa es la idea. Por supuesto, esa es la idea de Acámenes Seguros, es un espacio que... Eh, bien, ustedes saben que hemos hecho con mucho cariño y venimos haciendo desde el año pasado ya en diversas temáticas. No solo vamos a ver eh, capacitaciones a nivel interno de cómo funciona Subseguros y ustedes cómo pueden mejorar y organizar sus oficinas, sus negocios y sus corredurías de seguros para que, evidentemente, tengan la información muy a la mano y puedan dedicarse muy bien a vender y a pues, atender a, sus, a todos sus asegurados y a sus clientes de la mejor manera. No solamente a eso, sino que Academia de Subseguros también ha traído unos, digamos que unos profesionales en diversas áreas que pueden también impactar de manera positiva todo lo que ustedes ven haciendo de manera comercial, en temas de contratación, en temas de, pro, de manejo de personal, en temas de técnicas de negociación. También hemos tenido unas, unas sesiones muy interesantes con unos profesionales también de muy altísimo nivel y todo esto porque ustedes se lo merecen. Ustedes son la mejor comunidad a través de Académicos Seguros. Es así. Bueno, aquí se va conectando alguna otra gente. Estamos eh, viendo a David, estamos viendo a Sandra. Qué bueno y bienvenidos eh, para que ustedes puedan disfrutar de este espacio académico. Y por supuesto, puedan compartir también con su equipo de trabajo, con sus conocidos y con sus colegas. ¿Por qué no? Pues de la mejor plataforma que eh, es para los profesionales de seguros, como lo es SoftSeguros, software para profesionales de seguros. Bueno, Valentina, ¿qué vamos a ver el día de hoy para que la gente se vaya, digamos que eh, haciendo una idea antes de que entremos un poco más en materia? Listo, hoy lo que vamos a ver es una capacitación general, es pues como Ajá. ya lo había dicho antes, vamos a crear lo que son clientes, lo que es crear pólizas, en ocasiones pues nos confundimos un poco con los términos de lo que es póliza colectiva, agrupadora, individual, vamos a hacer recaudos en cartera, que nos interesa mucho, ya que pues... Así es. Eh, soy seguros se envía semanal lo que son unos informes para que tengamos conocimiento de cómo vamos en esas renovaciones y por qué no, eh, no sé si tienen algún ejemplo que nos quieran mandar, una póliza real que quieran que nosotros ingresemos, vamos a estar ahí muy atentos. Así es, voy a verificar simplemente que por acá, si nos están escuchando bien, eh, por favor díganos si tenemos buen retorno Por favor Las personas que están ahí escuchándonos súper juiciosos Lorena, Lorena, eh, Lorena Villegas eh, acaba de decir hola, hola también para ti Bienvenida ¿Ya? a Academia seguro Lorena Y bueno, eh, es súper importante que antes de arrancar Sobre todo nos escuchen muy bien Porque ahorita vamos a pasar eh, a compartirles la pantalla ¿Cierto? que es un tema muy importante, que nos escuchen, porque nos van a dejar de ver en pantalla y las vamos a compartir. Entonces, si nos están escuchando, por favor, señoras y señores, ahí nos están escuchando de manera correcta, nos por favor... Ah, bueno, ahí dice Lorena que sí, que se escucha muy sí, bien. Sí, perfecto, Lorena. Listo, Juan, eh, Andrés, te eh, pongo un poco en contexto. ¿Sí? Eh, soy segura de haciendo sacando una campaña que sí. es Ayuda, Ayuda a un Amigo, esta campaña básicamente son unas reuniones que se hacen semanal tres ah. sesiones, nosotros eh, hacemos una reunión de una hora, una hora y media, uh -huh. nuestro compañero Juan Esteban el encargado, y es básicamente eh, hacer un acompañamiento, qué dudas tienen, inquietudes, un acompañamiento un poco más personalizado, que es lo que nos ha venido pues, solicitando nuestros clientes. Por supuesto, entonces, haciendo énfasis en lo que les acaba de decir Valentina, ustedes, toda la gente que tenga dudas, consultas, inquietudes y que tal vez sienta que su proceso dentro de SofSeguros está un poquito quedado o, o, o hay algunas, digamos que oportunidades de mejora, pues levante la mano, ahí está el correo ayuda@softseguros.com lo repito ayuda@softseguros.com para que soliciten un, un acompañamiento personalizado, ¿cierto? Es decir, para que ustedes puedan, con ayuda de nuestro equipo de trabajo, pues puedan asumir Digamos que todos los procesos correctamente dentro de SofSeguros puedan desatrasar algunas tareas y puedan destrabar, digamos, que algunos procesos que también pueden que estén eh, por ahí un poquito atrancaditos, ¿verdad? Entonces, recuerden que tenemos disponibles la ayuda a través de ayuda.sofseguros.com Ahí solicitan su o agendan su cita y, por supuesto, vamos a estar acompañándolos de manera mucho más personalizada para que ustedes puedan entender y sacarle todo el provecho a lo que es lo que estamos haciendo con acá de sí, sí. Seguros. Bueno, aquí está entonces. Bueno, señores, se llegó el momento de compartir, ahí está, bueno, Ruth Magali Cárcel Blanco, soy nueva usaria, qué bueno, Ruth Magali. Sí, nos alegra mucho. Sí. Recuerden que cualquier duda que tengan, ahí vamos a estar muy pendientes. Así es. A estarla solucionando, si tienen un ejemplo en específico que quieran que nosotros lo ingresemos en este momento. Qué bueno. Es. Y a la gente, pues aprovechamos para, para, digamos, que para saludar también a toda la gente que nos está viendo en México, en Colombia, en Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, eh, Ecuador, bueno, todos los 10 los países donde estamos haciendo presencia, sé que hay gente muy juiciosa viendo eh, este Facebook Live, y si ustedes no lo están viendo en vivo, pero se conecta un poco más tardecito, esto va a quedar directamente subido bueno. en nuestro Facebook, en nuestro sitio web también, y posteriormente a partir de mañana va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que si se lo está perdiendo, pues no hay ningún lío. Bueno, vamos a hacer entonces algo en este momento para compartirles la pantalla y arrancar de inmediato con nuestra capacitación en vivo, ¿ok? Correcto. Bueno, entonces vamos aquí y yo creo que ahí estamos. Hola Frank, también Francisco Gorrín. Eh, Frank desde República Dominicana nos está saludando. Francisco, qué bueno tenerte ahí. Y bueno, súper juiciosos, papel y mano, eh, eh, papel y, Lápis, y lápiz, <risa> y papel y lápiz en mano, por favor. Y todas las preguntas que tengan, por favor háganlas ahí por el chat que vamos a estar contestando. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Recuerden que cualquier duda voy a estar ahí muy pendiente a través de nuestro chat. Y vamos entonces a iniciar. Vamos acá a empezar. Así es. En contraseña. bueno, entonces ahí estamos ingresando recuerden que es muy importante usar un navegador que es Google Chrome ¿cierto? Google Chrome es de los navegadores el mejor navegador ¿cierto? no solamente porque lo hace Google una gran compañía tecnológica que está detrás de este tema sino que también eh, ustedes pueden tener sus datos y, y, y, y digamos que su acceso mucho más seguro por los protocolos de seguridad y la tecnología que maneja este navegador, este navegador es gratuito, funciona en cualquier dispositivo recuerden que si tienen Digamos que eh, algún problema, pues ahí está, digamos que nuestro equipo de soft seguros para poderlos ayudar. Ahí está. Listo, perfecto. Entonces iniciamos. Esto es lo que es nuestro soft seguro Recordemos que parte de varios módulos, uno de clientes, de pólizas, cartera, informes y más. Este informe de más tiene acá en la parte inferior lo que es esa configuración de agencia, que nos permite entonces hacer la configuración de tanto nuestros vendedores, mensajeros, aseguradoras, lo que son esos ramos, estados de siniestros y manejamos siniestros, lo que son esos usuarios y la información de agencia. Acá en vendedores vamos a encontrar qué vendedores tenemos activos, en mi caso son siete vendedores, tenemos acá esta parte de editar, acción ver o eliminar o de lo contrario exportar. Tenemos acá más vendedor, registrar, ingresar lo que son los datos, tanto el nombre, cédula, teléfono, celular, email, esta cuenta bancaria es más que todo un campo informativo, tenemos el tipo de persona, si es natural o jurídica, y si es agencia sí o no. Tenemos ese porcentaje de comisión, que es la comisión que se estará ganando nuestro vendedor, tenemos ese calcular comisión sobre si va directamente la agencia o la prima, esta retención, retención del ICA y lo que es el I. La parte inferior vamos a encontrar este botón azul que nos permite guardar y seguir editando, o de lo contrario, guardar y salir. Pero en mi caso vamos a, a salir. Vamos entonces ahora a revisar esa parte de mensajeros, y esta parte de mensajeros va muy de la mano con nuestras diligencias, más adelante vamos a ver un poco más en detalle, y acá tenemos el listado de los mensajeros actuales, tenemos acá Fernando Correa, cédula, celular, dirección, tenemos acción, ver, editar, eliminar, o de lo contrario, carear nuestro, nuestro mensajero. Nombre, apellido, tipo de documento, número de documento, género, email, dirección, celular y cuenta bancaria, que recordemos pues que esto es un campo más que todo informativo. Pues entonces acá salirnos. Tenemos esta parte de aseguradoras. Están nuestras aseguradoras actuales. Ver, editar, eliminar, crear aseguradora, nombre, need, email, dirección, teléfono, cuenta bancaria. Guardamos. Vamos a salir. Y tenemos acá entonces lo que es ese módulo de ramos que nos permite crear los ramos. Entonces, acá tenemos lo que son ramos principales, asientos personales, ahorro, arrendamiento. Pero en este caso vamos a trabajar con los ramo de autos y vehículos. Tenemos como ramo principal autos y vehículos y acá ingresamos en su ramo. Con el que actual pues trabajamos en nuestra agencia. Puede ser autos livianos, un ejemplo. entonces Este liviano lo vamos a poner en 45. Lo que hacemos acá es guardar y seguir editando el ramo o almacenado. Vamos a dar OK y vamos a vincularlo a una aseguradora. Entonces vamos a dar más aseguradora. Como las aseguradoras ya la tenemos creadas, entonces lo único que hacemos es seleccionarla. Vamos a seleccionar a aseguradora prueba 2. ¿Cuál es ese porcentaje de comisión que la aseguradora se estará ganando sobre el ramo autos livianos 45? Y tenemos lo que es ese porcentaje de IVA. Porcentaje de IVA lo vamos a ingresar en 19. Vamos a guardar y salir. Tenemos nuestra primera aseguradora vinculada. Vamos a vincular a aseguradora de CA. O sea, que ingresamos 12 y ese porcentaje de IVA lo podemos dejar en serio. Vamos a guardar y salir. Tenemos acá esta parte de acción. Editar o eliminar. Y cuando ya tengamos esta información diligenciada vamos a guardar y salir que es nuestro botoncito acá verde tenemos entonces nuestro ramo almacenado tenemos esta parte de exportar acción, editar eliminar tenemos lo que son esos estados de siniestros y acá me voy a volver un poco de dentro de nuestro módulo además más tenemos lo que son esos e siniestros listado de siniestros y registrar siniestros en la parte superior vamos a encontrar en qué estado se encuentra demisado, trámite o solicitado esos estados lo hemos de crear desde configuración de agencia, estado de siniestros. Tenemos los tres estados. Acción ver, editar, eliminar. O de lo contrario, crear ese estado. Estado de siniestro. Acá podemos ingresar a prueba prueba 3. Guardar y salir. Y nuestro estado de siniestro. Entonces queda guardado. Vamos entonces acá a cancelar. Más adelante, entonces, vamos también a ver un poco más en detalle esa parte de siniestros. Tenemos acá, entonces, lo que son nuestros usuarios, el listado de los usuarios. Tenemos esa parte de acción, ver, editar, eliminar. Y el perfil gerente puede ingresar a cada usuario, cambiar algún dato, tanto nombre, apellido, correo, restablecer esa contraseña. Y al mismo tiempo, desde permiso, dar o quitar. Entonces. Yo, como Inicio Puntos 8 seguros, deseo quitarle permiso a Ramiro Álvarez que no pueda visualizar lo que es listado de clientes, exportar clientes, editar. Acá lo único que hacemos es quitar este seleccionado, de lo contrario volvemos a seleccionarlo y guardamos esos cambios. Entonces, el perfil gerente es el único que puede restablecer y dar permisos a cada usuario. Al mismo tiempo, seguros pues ha sacado lo que es nuevas actualizaciones y una de ellas es detecciones globales a asignar horarios. Es decir, yo como perfil gerente deseo asignar un horario a Academia.seguros para que ella ingrese al sistema de 6 de la mañana a 12 del día. Entonces acá tenemos lo que es el nombre horario, restringir acceso todo el día y vamos a darle el permiso a Academia para que ella ingrese lo que son los días lunes y martes. Pero en este caso solo lo leo, vamos a dejar el lunes. ¿Cuál es la hora inicio? Entonces acá vamos a ingresar 6 de la mañana a M. Y hora fin, 12.30. En este horario, Academia va a ingresar al sistema y a las 12 y media el sistema lo va a sacar. Sacamos esos permisos, restringir esos horarios, vamos a dar guardar, nos dice que nos falta ese nombre de horario, vamos a ingresar a prueba, vamos a guardar, vamos a darle OK y lo vamos a tener acá en nuestros horarios. Lista de horario, horarios, tenemos nombre, prueba, perfil akm seguros, horarios de configuración, solo va a ingresar lo que son los días lunes y acción, editar y eliminar. Esto en cuanto a nuestros usuarios, tenemos acá desde configuración de agencia lo que es nuestra información de agencias. Esta información será visualizada al momento de imprimir lo que son comprobantes de egreso lo que son nuestras remisiones, acá entonces tenemos lo que es la información, nombre de la empresa, ni teléfono, celular, dirección, y al mismo tiempo podemos entonces configurar lo que es el logo, para que ese logo se haga reflejado en todo lugar. Entonces acá, cancelar. Y por último tenemos entonces lo que son esos motivos de cancelación y no renovación, al momento de nosotros estar cancelando o renovando una póliza, el sistema nos pide cuál es ese motivo, entonces acá vamos a crear el motivo, Falta de pago. Un ejemplo claro, aunque acá ya los tengo creados. Y tenemos acción editar, eliminar. ¿Gustaría saber esa parte de configuración de agencia qué dudas tienen? ¿Cómo vamos ir en esa parte de configuración? Si tienen alguna inquietud, pregunta, este es el momento para hacerla, para que podamos seguir avanzando hacia otras, digamos que otros módulos y otras acciones un poco más, digamos, que eh, de mayor complejidad, ¿cierto? Esto es, esta es la parte inicial donde ustedes pueden eh, ponerle como los datos con los que van a trabajar con su agencia, ¿cierto? Personalizar un poco los accesos, personalizar el nombre, eh, permisos, bueno, digamos que todo lo que nos acaba de mostrar Valentina. Entonces es súper importante que ustedes puedan también comentar y que nos digan qué comentarios tienen aquí o qué dudas sobre todo eh, ¿Qué preguntas tienen en este momento? Listo, entonces voy a estar ahí muy pendiente a las dudas que tengan Vamos entonces ahora a ingresar al módulo de más, vamos a ingresar a archivos, y en esta parte vamos a encontrar todos los documentos adjuntos que tenemos en el sistema, tanto un adjunto de póliza, el cliente de siniestro, tenemos acá el nombre de ese, nombre del archivo, tip, archivo, tipo, información, y lo que es archivo, editar, eliminar. Vamos a cargar un archivo, tenemos acá cuál es el nombre de nuestro archivo, si ese archivo va a una póliza cliente o siniestro. En este caso lo tengo una póliza. Y acá en póliza lo único que hacemos es buscar esa póliza. Tenemos lo que es tipo. Soy seguro nos muestra una lista desplegable de los posibles archivos que podemos cargar. Si de lo contrario vamos a cargar un archivo que no está en esta lista, lo único que vamos a seleccionar es en otros. Ingresamos si en otros, damos cargar archivo, seleccionamos nuestro archivo y posterior damos guardar. Entonces, acá a salir. Tenemos ahora sí lo que es ese módulo de siniestros. que siniestros tenemos registrados hasta el momento? Tenemos un GO 21, días transcurridos, y se encuentra finalizado sí o no, el estado de siniestro y lo que es acción ver, editar, eliminar. Vamos a registrar nuestro siniestro. Acá tenemos los estados que creamos: iniciado trámite solicitado, la información principal de ese siniestro. Entonces, el siniestro anterior. Ante la compañía, cuál es el tipo de siniestro, choque, incendio, robo. Vamos a ingresar. Choque. Fecha de siniestro, fecha de siniestro fue el primero. Y fecha de notificación ante la aseguradora, Entonces, ante la aseguradora fue el 9. Taller asignado de este campo va más que todo para el ramo de autos. Y tenemos lo, el recuadro de descripción de cómo sucedieron los hechos. Acá vamos a vincular la póliza. So, póliza de autos el sistema entonces nos arroja lo que es la información de la aseguradora de ramo cuál es el valor de indemnización vamos a poner 500 mil pesos y si nuestro siniestro está finalizado sí o no, Acá entonces ingresamos lo que es esa fecha de finalización y posterior recordemos entonces que este botón azul es guardar y seguir y tanto. tenemos entonces el siniestro número 23 almacenado vamos a darle ok y tenemos acá estas observaciones. Estas observaciones podemos agregarle una eh, generar una alerta. Es decir, vamos a agregarle a la observación prueba 1. A esta observación le voy a generar una alerta. ¿Cuál es la fecha de alerta? Y vamos a añadir. Tenemos entonces la primera actividad. ¿Qué usuario generó esta observación? La observación, fecha de creación y fecha de alerta. Entonces al correo le va a llegar en esta fecha notificándole qué observación tiene pendiente ese siniestro. Vamos entonces ahora sí a guardar y salir, pero antes de guardar y salir, es necesario que nosotros seleccionemos en qué estado se encuentra nuestro siniestro. En mi caso entonces vamos a seleccionar pues, que nuestro siniestro mi siniestro se encuentra en trámite, vamos a guardar y salir, siniestro actualizado, vamos a darle OK, y tenemos esta parte de filtros. Esta parte de filtros nos permite entonces hacer una búsqueda un poco más rápida, filtrar por etapas, vamos a filtrar por trámite, vamos a darle buscar y tenemos 12 siniestros registrados por la etapa trámite. Tenemos entonces acá lo que es exportar, lo que es acción vereditar eliminar. Tenemos esta parte de facturas, esta parte de facturas son facturas a computador, las facturas electrónicas, tenemos pensado que no sé, al mediados del próximo año tenga, soy seguro ya, un vínculo con ese software contable y acá podemos entonces encontrar lo que son cuántas facturas tenemos por cobrar, recibidas, anuladas, borradores y esas notas créditos tenemos acá registrar factura el sistema nos genera un anuncio si desea utilizar un borrador existente damos a utilizar o anular damos en nueva factura esas facturas van en un orden consecutivo y acá tenemos lo que es esa fecha de corte fecha de expedición, lo que es la aseguradora, el concepto, comisión grabada, comisión no grabada, lo que es ese IVA, la retención de IVA, retención del ICA, retención del puente, otros valores, y el sistema de ingeniería entonces el gran total. Esta factura nos permite cobrar básicamente la comisión ante nosotros como agencia, cobrar la comisión a las aseguradoras. Esta factura la guardamos, tenemos tres formas de guardarla, una es como borrador, guardar como definitiva, si la guardamos como definitiva no podemos hacer ningún cambio y lo que es una visualización previa. Vamos entonces acá a cancelar, vamos a salir, vamos entonces a trabajar con la factura que tengo registrada hasta el momento y en acción podemos marcarla como recibida, crear una nota crédito, anularla, imprimir o agregar alguna observación. Acciones globales, exportar facturas y al mismo tiempo podemos entonces filtrar por alguna fecha en específico o el número de la factura. Eso en cuanto a nuestras facturas, vamos entonces ahora a ver ese módulo de diligencias y este módulo de diligencias va muy de la mano con nuestros mensajeros. Tenemos acá cuántas diligencias tenemos pendientes, cuántas diligencias tenemos terminadas, vamos a crear una diligencia, estas diligencias también van en orden consecutivo y acá seleccionamos el nuestro mensajero. Mi mensaje es Fernando. ¿Cuál es la fecha en que Fernando va a realizar esa diligencia? Fernando va a realizar la diligencia el 24. Acá tenemos el asunto. Entrega de SOA. Vamos a añadir esa tarea y acá vamos a ingresar el contacto. Entonces el contacto, en este caso es Valentina López. Valentina López, su respectivo teléfono, dirección, hora en que Fernando va a realizar esa diligencia. Y tenemos acá la descripción, entonces está, vamos a ingresar a la prueba. Vamos a guardar, tenemos la primera tarea, con el nombre de prueba, vamos a ingresar otro contacto. Juan Gabriel 12, celular de Juan Gabriel, dirección, hora y descripción. Prueba 2. Vamos entonces a guardar, ya tenemos nuestras dos tareas registradas, vamos a guardar y salir. Tenemos como pendientes tres diligencias. Acá tenemos la que acabamos de crear, entrega de SOAD. Y al mismo tiempo podemos imprimir lo que es ese recibo de diligencia. Tenemos acá la información de nuestro mensajero, lo que es el asunto, entrega SOAD, lo que son tareas, contacto, teléfono, dirección, hora, lo que es la diligencia, fecha y el contacto. Es Valentina, Juan Gabriel, prueba 12. La inscripción 1 es prueba, una prueba 2, creada por y firma de recibido. Al momento que Fernando realice esa diligencia, nosotros podemos ingresar, chequearla y ella pasa acá terminada. Podemos entonces filtrar por una fecha en específico, por el nombre de nuestra diligencia. Y posteriormente entonces cancelar o eliminar. Vamos a encontrar es importar datos. Este importar datos nos permite hacer una carga masiva de nuestros clientes, pólizas, de esas pólizas de cumplimiento, de cartera, anexos. Recuerden que nosotros prestamos ese acompañamiento para que entonces ese cargue nos quede correctamente. Acá tenemos lo que son aseguradoras, ramos, vendedores, clientes y pólizas. En estas planillas vamos a encontrar unos campos obligatorios. En el caso de clientes, los campos obligatorios son nombre, apellido, número de documento, tipo de documento. Cuando ya tengamos esa planilla organizada, que es la planilla que descargamos acá en planilla general, acá la vamos a mostrar. Esta es la planilla, nombre, apellido, número de documento, tipo de documento, tenemos acá una información adicional que es recomendable pues, que nosotros la tengamos. En el momento que nosotros ya tengamos esa información organizada, lo único que vamos a hacer es arrastrar y haga clic, seleccionamos esa planilla y posterior el sistema azul Ese sistema nos genera un anuncio de cuántos clientes se han cargado correctamente, cuántos clientes nos han generado error y podemos entonces descargar esos errores y corregirlos y volver a hacer la carga. Esto en cuanto a nuestros clientes, también tenemos lo que son es importar pólizas, en importar pólizas también tenemos unos campos obligatorios, como lo es el número de póliza, riesgo, aseguradora, lo que son, en qué estado se encuentra la póliza, si se encuentra vigente, cancelada. Solo descargamos. Acá entonces abrimos esa planilla. Esta es la planilla de nuestras pólizas. Los campos en azul oscuro son campos obligatorios. Y cuando ya tengamos entonces de nuevo esta planilla organizada, lo único que hacemos es arrastrar, haga clic, seleccionamos y subimos. Tengan presente que nosotros realizamos un acompañamiento en esta carga, nosotros no uh, programamos una reunión previa, donde podemos hacer una prueba piloto de cinco clientes, cinco pólizas, y entonces si necesitan esos acompañamientos, entonces recuerden, nos escriben a ahí nos pueden dejar un mensajito y nosotros con mucho gusto nos contactamos con ustedes. Entonces, Andrés, me gustaría saber cómo vamos. Si tienen alguna duda, inquietud, recuerden que ese es un espacio para. Bueno, creo que que, Entonces, que al parecer está como todo muy claro hasta ahora. Creo que eh, el recorrido que hemos ve, eh, hecho hasta el momento eh, ha sido muy puntual. Es, eh, yo creo que la gente todavía no tiene inquietudes. Vamos a ver en, en, en la parte de pólizas y en la parte, sobre todo, de cartera, que es allí donde, de, donde digamos que. que que más cuidado eh, ponen nuestros asistentes de Academia of Seguros, sobre todo para Rolando, que está ahí, Francisco también, Ruth Magali, Lorena, que están súper conectados, David, Luisa, que los hemos visto por ahí súper conectados con Academia of Seguros. Pues bueno, ustedes que están ahí tan juiciosos, pues a ver, pongan mucho cuidado porque les vamos a hacer una pregunta muy puntual y además a la gente que sobre todo está viniendo hoy que todavía no se ha tomado la determinación por usar, Academia, por usar SoftSeguros, más bien nuestra plataforma, pues vamos a tener una oferta muy especial para ustedes que están hoy aquí muy juiciosos conectados con Academia SoftSeguros. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a ingresar a lo que es esa parte de clientes, a ingresarlo uno a uno. Vamos entonces, clientes. Tenemos acá lo que es ingresar clientes una persona natural, una persona jurídica, lo que es ingresar nuestros consorcios, y tenemos el listado de clientes activos, en casos son 72, contactos 18, tenemos es apartaciones globales, eliminar clientes, exportar clientes, más contactos a Excel, lo que es administrar nuestro asistente virtual, nuestro asistente virtual pues es el encargado de enviar lo que son los recordatorios de tanto pólizas por vencer, pagos por vencer, tenemos acá lo que es Generar negocios, que esto hace parte de nuestro CRM, y lo que es generar una campaña, que son ya más a través de Calls. Entonces, más adelante lo vamos a ver. Tenemos esta parte de acción que nos permite ver, administrar un usuario, agregar una tarea o eliminar. Vamos entonces a ingresar a crear nuestra persona. Tenemos acá los datos principales, esos campos que aparecen en asterisco son campos obligatorios. Y vamos a ingresar a Andrés. Prueba. Punto, vamos a ingresar Andrés Prueba 18. Tipo de documento de Andrés, vamos a ingresar que es cédula, número de documento, tenemos lo que es esa fecha de expedición del documento de Andrés, el género masculino o femenino, tenemos lo que es la fecha de nacimiento, fecha de nacimiento de Andrés, el primero de agosto, el sistema entonces nos autocalcula la edad, el extracto socioeconómico y se autoriza el tratamiento de los datos, sí o no. Tenemos acá esta parte de categorías que nos permite tener una etiqueta sobre nuestro cliente, es decir, deseo tener categorías por ciudades, deseo tener categorías por vendedores, por campaña, entonces es el espacio donde lo podemos crear. Acá Lo único que hacemos es crear, crear esa categoría, asignarle un color y guardarla las categorías que tengamos creada la vamos a encontrar en el listado esas categorías no se borran no se eliminan y vamos a ingresar a Andrés a la categoría de cliente nuevo estas categorías nos permiten hacer una búsqueda un poco más rápida a través de filtros a ver, más adelante lo vamos a ver tenemos lo que son esas observaciones y tenemos lo que son esos datos del contacto departamento ciudad tenemos los campos de dirección teléfono celular que son campos obligatorios Aquí ingresamos Casa 12, teléfono, vamos a ingresar, celular. Tenemos lo que es el email. Uh -huh. Aquí está. Listo. Y tenemos entonces, si esa casa de residencia, la oficina o otro, podemos desde más agregar otro campo o disminuirlo. Lo mismo sucede acá con teléfono, y con celular y mail. Hay que tener mucho cuidado en la información de tanto teléfono, celular, perdón, como email, porque esas son las dos informaciones que va a tomar el sistema para enviar los recordatorios. O sea, hay que tener mucho cuidado con la información que ingresemos en estos dos campos. Vamos a tener esa información laboral, la ocupación, si Andrés es un administrador, un contador. Si de lo contrario, vamos a ingresar una ocupación que no está en nuestra lista, vamos a ingresar a otra otro, del sistema acá nos arroja otro campo, vamos a ingresar a prueba y lo mismo sucede con empresas, si la empresa está creada en el sistema la buscamos o lo de contrario, damos el norte Un saludo muy especial para CDRR, corredores de seguros que también están súper conectados allí y vamos a ver quién se va a ganar eh, pues, el regalito que tenemos preparado desde el team Sof Sof Sof seguros para todos ustedes los que están muy juiciosos, sobre todo los que todavía no son clientes, eh, van a tener este, este beneficio especial, ¿ok? Listo, entonces vamos a ver esa parte de información de CRM, acá nos permite hacer alguna venta cruzada, ingresa lo que es el estado de civil de Andrés, lo que es el ingreso mensual, el patrimonio, si Andrés posee casa, tiene casas, número de casa, si Andrés tiene hijos, número de hijos, y si ingresamos sí, número de hijos, acá podemos ingresar lo que es información de nombre, teléfono y fecha de nacimiento. Y en vehículos tenemos entonces, ingresamos el número de vehículos y es de más a agregar información de su placa, fecha de vencimiento del SOA, fecha de pago de impuestos y fecha de vencimiento ante la tecnomecánica. En notificaciones, las notificaciones van muy de la mano con nuestro asistente virtual. Él es el encargado de enviar los recordatorios de pólizas y cartera por vencer. Al momento que nosotros estamos ingresando la información de nuestro cliente es de vital importancia. Dar sí o no, si permitimos pues, que el sistema envíe sus recordatorios, correo de pólizas a vencer sí o no, correo de cartera por vencer sí o no, ya que esta es la configuración que toma el sistema para enviar los correos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Esta parte de usuario de acceso la vamos a ver un poquito más adelante y en este momento entonces vamos a dar guardar y seguir itando. Entonces, guardar y seguir itando, el cliente fue almacenado, vamos a darle OK. Tenemos acá lo que es esta parte de archivos, acá podemos subir el charla, el documento de nuestro cliente, acá seleccionamos, nombre de archivo, tipo de archivo. Es básicamente el mismo procedimiento que realizamos en el módulo de más. Tenemos acá las pólizas, el listado de las pólizas que tenga nuestro cliente en el momento, lo que son tareas. Nosotros entre los mismos usuarios nos podemos asignar tareas. Vamos a registrar una, vamos a más tarea, título de la tarea, llamar. Andrés, vamos a, llamar a Andrés. la tarea va sobre póliza cliente siniestro, en este momento entonces tenemos seleccionado al cliente, cliente Andrés prueba 18, tenemos asignada A, entonces yo como seguros le voy a inicio, dar una tarea, o a asignarle una tarea al usuario Lino Orozco, entonces a Lino Orozco le va a llegar un correo notificándole que inicio.seguro seguros le asignó una tarea, por lo tanto pues que tenga como pendiente o que la esté gestionando tenemos acá la prioridad de la tarea alta media o baja cuál es la fecha de vencimiento de nuestra tarea fecha de vencimiento de la tarea va a ser el 24 y la fecha de alerta deseo que sea el 23 descripción de esa tarea vamos a darle a guardar tarea creada acá podemos tener una visualización un poco más clara de la información de nuestro cliente que en este caso pues es andrés prueba andrés prueba 18. Y por último vamos entonces de nuevo a guardar, la tarea fue actualizada, vamos a salir y no tenemos nuestra tarea. Entonces, ¿cómo la encontramos? Ingresamos acá a la parte de filtro, recordemos que filtro nos permite hacer una búsqueda un poco más rápida y en asignado a vamos a filtrar al usuario Lino Orozco. Tenemos ya Lino Orozco, vamos a darle buscar y tenemos nuestra tarea en próximamente. Próximamente llamar a Andrés, asignado a Lino Orozco, asignado por Inicio.seguros, el cliente la fecha de vencimiento de la tarea, días transcurridos y lo que es, en qué estado se encuentra y la prioridad de la tarea. Ok, aquí hay una, hay una pregunta que, que hace Ruth Magali Castel blanco, nos dice que si el sistema envía un saludito de cumpleaños. Listo, esa parte de saludos, eh, alrededor de finalizando el mes, comenzando septiembre, vamos a tener una actualización donde el sistema va a generar unas tarjetas enviarlos a través del asistente virtual. Una no, tarjeta Pero, de cumpleaños. Una tarjeta claro. de cumpleaños, es correcto. Pero esa actualización va a estar, pongo yo que alrededor, comenzando septiembre, uh -huh. más o menos. Pero esa actualización sí la vamos a tener. Tenemos entonces acá fecha de nacimiento, días transcurridos, cuando lino Orozco, que es nuestro usuario, el usuario que asigné la tarea, ella realiza esa tarea, Va a ingresar a editar, cambiarla de estado, cambiarla completada, está actualizado, Vamos a salir y de nuevo se nos perdió la tarea. Entonces, ingresamos a filtros en estado, vamos a desmarcar y solo marcar a completada. Vamos a dar buscar y la tenemos. En estado completada, tenemos estas acciones globales que nos permiten eliminar, resignar o cancelar, o de lo contrario, exportar tenemos acá lo que es esa parte de contactos acá podemos registrar un contacto directo del cliente, en el caso de Andrés podemos registrar su esposa un ejemplo, si, lo, si la esposa de Andrés está registrada acá en el sistema vamos a buscarla acá podemos buscar a Valentina López, un ejemplo o de lo contrario podemos cargar ingresar la información Valentina, prueba vamos a guardar y salir, tenemos el Contacto almacenado, tenemos nombre, fecha de nacimiento, no lo ingresé, teléfono, celular, cargo y medio, observaciones, adiciones globales, editar y eliminar. Tenemos lo que es esa de de cobro y estado de cuenta, estos dos eh, iconos vamos de la mano con nuestro módulo de cartera y ahí podemos entonces hacer unas observaciones internas, llevar control de nuestros pagos, más adelante también lo vamos a ver. Y tenemos ese historial de cambio que nos permite tener conocimiento de qué usuario ha ingresado al sistema, ha editado, ha eliminado la información o los datos de nuestro cliente. Un ejemplo puntual es que acá el usuario inicio.seguros ingresó, creó al cliente y tenemos lo que es la fecha y la hora en que hizo ese cambio. Tenemos acá siniestro, si Andrés tiene un siniestro vinculado acá lo vamos a tener y de nuevo nos vamos entonces a dirigir a lo que es los datos del cliente. Vamos a guardar y salir, cliente almacenado, vamos a darle OK y en nuestro buscador podemos filtrar o buscar por el nombre de nuestro cliente directo pues Andrés Pruebas 18 o de lo contrario por el documento de Andrés. Acá tenemos Andrés Prueba 18, Andrés Prueba, fecha de nacimiento, correo, tipo de cliente, aún no tenemos en prospecto es decir, Andrés no tiene pólizas vinculadas hasta el momento. Los recordatorios que muy de la mano con nuestro asistente virtual, la sede y lo que son esas categorías. Tenemos el contacto que creamos y tenemos esta parte de Administrar usuario. Administrar usuario es básicamente dar el permiso al cliente para que él pueda ingresar a sus seguros y verificar lo que son las pólizas, los pagos que tiene pendiente o que ya realizó. Esto solo si le damos el permiso. Por lo tanto, Acá tenemos usuario creado a un rojo, es decir, Andrés no tiene usuario, contraseña para ingresar. ¿Cómo le damos esos permisos? Ingresamos acá acción, administrar usuario. En este caso, el nombre de usuario es el documento de Andrés, pero eso lo podemos personalizar. Tenemos lo que es la contraseña y en auto, si deseo o solicito, pues a Soy Seguros que nos genere una contraseña o nos asigne una. Acá vamos a ingresar a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos acá el link con que Andrés puede ingresar y revisar lo que son esas pólizas y los pagos que tiene pendiente. Entonces acá tenemos el login de asegurados. Va a aparecer pues con el, el logo de la empresa si lo tenemos configurado. Acá tenemos el nombre de usuario y lo vamos a cambiar a Andrés. Y tenemos lo que es la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dar a asignar y al mail de Mobile, pues el correo que tenemos registrado, le va a llegar esta información. Entonces vamos a darle a asignar. Nos dice qué problema. Vamos entonces a revisar que ingresamos mal. Y es básicamente eso, el cliente no puede eliminar, el cliente no puede modificar la información, solo puede tener una visualización clara, o de lo contrario, descargar, descargar los archivos que tenga ingresado el momento. Entonces nos dice que tenemos ahí un pequeño inconsistencia, vamos entonces de nuevo a recargar, ingresar de nuevo, cuando les pase esto no se asusten, eh, en ocasiones es que el sistema pues estamos generando algunas actualizaciones por lo tanto entonces yo acá voy a volver a ingresar y vamos a hacer el mismo procedimiento me gustaría saber cómo vamos en el momento, qué dudas tiene recuerden que este es el espacio para aclarar aquellas inquietudes sobre el sistema qué dudas tiene perfecto, no, hasta el momento eh, nos decía Ruth Magali Cáceres Blanco, lo del sistema de cumpleaños o el sistema de alertas de, de envíos, envíos de, de saludos de cumpleaños. Recuerda entonces, Magali, que, y para todos los asistentes también, que a partir de ahorita de septiembre, seguramente las primeras semanas de septiembre, pues vamos a tener una nueva actualización para todos gratuita, donde ustedes van a poder enviar automáticamente una tarjeta de cumpleaños a los clientes. ¿sabes? Acá ya. Vamos a contextualizarnos un poco, tenemos acá el nombre, el usuario, el usuario, la contraseña y este es el link donde pues, nuestro cliente puede ingresar y visualizar esa información. Recordemos que solo si nosotros le damos el permiso. Tenemos esta parte de acciones globales, generar negocio, pues ya sabemos que eso hace parte de nuestro módulo de CRM y vamos a ver lo que son esas campañas, generar campañas. ¿Qué es generar campañas? Son básicamente llamadas que se hacen a través de call eh, Deseo generar una campaña felicitando a mis clientes, eh, no sé, por, en el mes de su cumpleaños, por una fecha en especial. Entonces lo único que hacemos es seleccionamos los clientes, generar campaña, aquí ingresamos lo que es el nombre de nuestra campaña, el audio, podemos grabar un audio con nuestro celular y ese audio no puede durar más de 30 segundos y lo que hacemos es darle subir. Desde acá subir, seleccionamos el audio y posterior vamos a tener acá como una visualización previa de cómo quedó el audio registrado. ¿Cuándo va a iniciar esa campaña? Si va a iniciar hoy o programar campaña, por lo tanto, acá tenemos dos campos adicionales, cuál es la fecha inicio y la fecha fin de nuestra campaña y descripción. Damos guardar, el si sistema lo que hace es tres llamadas en el día, una en la mañana, al mediodía y en la tarde, en el momento que nuestro cliente conteste, va a finalizar la campaña y luego que se va a reproducir es el audio que grabamos. Todos en este momento... Los que pues, no han adquirido el paquete de llamadas tienen cinco llamadas disponibles y si de lo contrario pues, desean adquirir, eh, hacer uso de ellas para hacer pruebas, nos lo no, no notifican a través de un correo y nosotros pues, los activamos de inmediato. Son cinco llamadas entonces de pruebas si desean adquirir el paquete como tal, también nos escriben un correo, nos mandan un correo y nosotros enviamos lo que es la cotización de esas llamadas. Tenemos entonces lo que es administrar, un asistente, una, administrar nuestro asistente virtual. En muchas ocasiones hay clientes que nos decían administrar asistente virtual, creé mi cliente, eh, se me olvidó hacer la configuración del asistente, me toca que ingresar uno a uno. Eso ya cambió, eso ya... Podemos seleccionar a los clientes, vamos a cambiar o administrar el asistente virtual de forma masiva para los tres clientes seleccionados, Vamos a ingresar a acciones globales y administrar asistente virtual. Acá entonces hacemos esa configuración de una forma masiva y damos realizar cambios. Vamos a... Los clientes fueron actualizados correctamente. Recordemos que toda la información de sus seguros es exportable Excel, por lo tanto se nos va a ser muy familiar encontrar lo que es este botón de exportar. Y tenemos lo que son esos filtros, o sea, recordemos que filtro nos permite hacer una búsqueda más rápida, filtrar por categorías, acá ingresamos a nuestro cliente Andrés Prueba, a la ca categoría de cliente nuevo, acá podemos buscar, tenemos a cuatro clientes y más abajo vamos a encontrar, ah no, más a acá de primerito vamos a encontrar a Andrés Prueba 18. Ok, perfecto, yo creo que entonces como bien estamos entendiendo bien hasta este momento y ya son, bueno hemos avanzado ya, 45 minutos de este webinar. Vamos entonces a hay una parte muy muy muy particular que es el tema de la creación de pólizas y un poco a ver eso cómo se conecta con cartera, ¿verdad? Ay, sí. Que es una de las cosas más importantes que evidentemente en el día a día pues tenemos que hacer nosotros en nuestras agencias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces el tema de creación de pólizas y cómo se conecta un poco con el tema de cartera. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ingresar acá al módulo de pólizas. Vamos a encontrar lo que son pólizas, pólizas de cumplimiento judicial y lo que son nuestras remisiones. Pólizas, vamos a encontrar lo que es nuestra póliza individual, colectiva y agrupadora. Acá en póliza individual, registramos los datos de la póliza. Entonces, vamos a ingresar acá a p iniciales pues, de nuestro cliente, que es Andrés Prueba. Vamos a ingresar... 15.13.21 el estado de nuestra póliza se encuentra vigente no renovas pensión de vengada cotización o no cancelada ¿a qué hace referencia este estado de vengada? es cuando estamos renovando una póliza la póliza vencida que en estado de vengada y la póliza que estamos renovando posterior queda en vigente tenemos acá un check de si esa póliza es renovable sí o no si le damos sí, el sistema va a estar enviando un informe semanal de las pólizas que están por renovar Entonces, es demasiado importante que chequeemos o de lo contrario lo dejemos en blanco. Seleccionamos la aseguradora, como ya tenemos la aseguradora seleccionada, creada, perdón, lo único que hacemos es seleccionarla, el ramo. En el ramo de autos, desde más, se nos, nos genera un eh, formato adicional. Nos permite ingresar lo que es ese código FACICOLDA, lo que es marca, clase, tipo de auto, modelo, tipo de servicio, formación adicional. Tenemos lo que es esa fecha de expedición de nuestra póliza, fecha de expedición el primer, primero, fecha de recepción este campo es básicamente cuando la fecha en que la póliza llega en físico a la agencia, tenemos lo que es la fecha inicio y la fecha fin, lo está tomando acá un año. Tenemos lo que es el riesgo, te recordemos que el riesgo es lo que estamos asegurando, en este caso como estamos con el ramo de autos, el riesgo viene siendo lo que es el número de placa. Como ya tenemos el cliente registrado, lo buscamos, solo lo contrario podemos dar en crear, persona más empresa y tenemos el mismo formulario, entonces no nos toca que ir al módulo de cliente, crearlo, sino que desde el módulo de póliza también podemos hacer esa función. Vamos a ingresar a Andrés, Andrés prueba 18. Tenemos lo que es categoría, entonces recordemos que eso, categoría nos permite tener una etiqueta tanto por cliente o póliza, tenemos la información de tomador asegurado, beneficiario y lo que son esas observaciones y relación del contenido. Hay que tener mucho cuidado con esas observaciones. Las observaciones internas para nosotros y observaciones externas son las que serán incluidas al momento de generar una remisión y entregársela al cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Tenemos acá entonces lo que son la información de prima y comisiones, esta prima va eh, neta, acá podemos ingresar una prima neta. Tenemos cuáles son gastos de expedición, lo que es el valor del IVA y lo que es ese porcentaje de comisión va muy de la mano al momento que nosotros registramos nuestro ramo. o sea Al momento de registrar nuestro ramo, el IVA lo dejen en cero. Entonces, por eso lo tenemos acá en cero. Porcentaje de comisión, 12, que hace por referencia al momento pues, que nosotros registramos el ramo. Si es lo contrario deseo cambiar ese porcentaje, vamos a editar y cambiamos. Porcent Participación la tenemos hacia 100. Comisión de agencia en 120 y el total en 1 millón. Tenemos acá entonces lo que es la información de nuestros vendedores o asesores. Como ya lo tenemos creado, lo único que hacemos es seleccionarlo. Vamos a seleccionar a Laura Acevedo. ¿Cuál es ese porcentaje de comisión, retención, calcular comisión sobre directamente el valor de la agencia o el valor de la prima? Comisión del vendedor y damos guardar. Podemos entonces vincular otro vendedor a la póliza, tenemos acá entonces ya dos vendedores vinculados podemos eliminar o editar vamos a eliminar y es para nosotros crear los pagos, primero debemos de guardar la información de nuestra póliza, entonces guardamos y guardar y seguir editando, aún no se han creado el pago desea crearlo, vamos a continuar o cancelar y vamos a darle cancelar tenemos lo que es esa forma de, de pago si es contado, financiero presionado tenemos lo que es ese medio de pago si de lo contrario vamos a ingresar a lo que es medio de pago, tarjeta, crédito, el sistema nos genera unos campos adicionales. Podemos ingresar lo que es información de cuántas cuotas, nombre del, plan, del banco, número de tarjeta, tipo de tarjeta. Acá tenemos una lista desplegable. Pero en este caso voy a ingresar lo que son pagos fraccionados y medio de pago es efectivo. Podemos crear un pago de contado o crear varios pagos. Perfecto. Un saludo también para Margarita Hernández Villazón, que vemos que se está divirtiendo mucho con, la, con, la, con nuestra eh, capacitación. Y qué bueno que estés ahí, eh, super juiciosa, Margarita, eh, conectada con la Academia de Soft seguros Y bueno, recordarles a todos que esto es un espacio hecho con hecho muchísimo amor de parte de todo el equipo de seguros para que ustedes y nosotros podamos aprender y entender entre todos, no solamente temáticas alrededor de Soft seguros sino también... Otro tipo de temáticas como es marketing, ventas, eh, bueno, reclutamiento de equipo, cosas tan, tan, tan especiales como vamos a ver el próximo 6 de septiembre eh, para que estén muy, muy, muy, muy pendientes. pendientes, exacto. Todo el tema de marketing digital, vamos a tener una experta mexicana eh, aquí hablándoles a ustedes acerca de cómo prospectar bien gracias a las redes sociales, pero de una manera muy, muy, muy profesional. Así que sigan ustedes ahí pendientes con Valentina. y nosotros pues continuamos. Tenemos acá la forma de pago, vamos a crear unos pagos múltiples. Tenemos el total de la póliza, que es de un millón de pesos, y tenemos lo que es esa comisión total de 120 mil pesos. ¿Cuál es ese número de cuotas? Entonces, nuestro cliente Andrés tiene, va a pagar cinco cuotas. Cada cuánto, cada dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses... ¿Cuál es esa fecha límite de pago? De la fecha límite de pago es el 31. Y acá tenemos el valor a pagar. Entonces, tenemos 5 pagos por el valor de 200 mil pesos y la comisión a recibir de 24 mil. Gastos de expedición se cobrarán en la primera cuota, sí o no. Y lo que es este campo de observaciones. Vamos entonces a guardar. Nuestros pagos crea quedan creados de, forma, de una manera consecutiva con su respectiva fecha límite, valor a pagar, comisión a, re a recibir y número de pago. Tenemos esa parte de editar y acción y esta flechita que nos permite eliminar o editar, superarme, editar y, superarme, y lo vamos a ver entonces también un poco más adelante. Ya tenemos esos cinco pagos creados, vamos a encontrar en la parte superior lo que son esos anexos. Son aquellas inclusiones que se le hacen el, al valor total de la, prima, a, de la prima, tenemos acá no crear anexo, que podemos ingresar en orden consecutivo, anexo número 1, estado el anexo, se encuentra vigente, riesgo, está tomando la placa de nuestro automóvil y si es si han hecho, es renovable, sí o no. Acá ingresamos cuál es el valor que se va a agregar a la póliza, es pues prima, se va, vamos a ingresar mil pesos, IVA prima, gastos de expedición, IVA total y comisión. Estas eh, inclusiones también pueden ser negativas, no hay ningún problema. Y tenemos entonces acá el total que es 100 mil pesos y comisión a recibir $12,000. mil. Acá tenemos lo que son observaciones, observaciones y accesorios. En accesorios podemos ingresar. En el caso de autos, si se eh, incluyó lo que son RINES, llantas, entre otros. Acá tenemos lo que es archivos y vamos a guardar. Tenemos el anexo almacenado. Vamos a darle OK. Y nos genera un anuncio si desea crear el pago correspondiente a este anexo. Vamos a continuar o cancelar. Vamos a darle continuar. Vamos a crear el pago. Por 100 mil pesos, vamos a darle guardar y tenemos el pago creado número 6. Vamos a tener acá y ese nos incluyó. Entonces, total a pagar, ya tenemos 1 millón 100 mil pesos y total comisión a recibir 132 mil. Y tenemos el pago número 6 creado. Tenemos entonces nuestros anexos. Los anexos le podemos desde Sion, global, desde sección editar, eliminar, generar remisión, cargar archivo, mostrar archivos. Tenemos lo que son archivos, acá podemos ingresar lo que es la carátula de nuestra póliza, cargamos, nombre del archivo, tipo de archivo, y si va anclado a la póliza, sí o no. Este anclado de la póliza es si permite pues, que el sistema conserve los archivos al momento de renovar la póliza. Entonces, sí o no, damos guardar y cerrar. Tareas es el mismo procedimiento que vimos en el módulo de clientes y lo que son esas remisiones. La remisión es básicamente un documento en donde nos genera toda la información de la póliza. Entonces, acá vamos a generar una remisión. Acá nos devolvimos a los datos de la póliza. Genera remisión. Entonces, vamos a darle acá generar remisión. Desea generar remisión en medio abajo entera. Vamos a darle sí. Y este es el documento con toda la información de nuestra póliza: información de la aseguradora, del riesgo, del ramo, de la póliza, de la vigencia, de la primanita, de sus gastos, de valor del IVA, del total de la prima y el pagado. Tomador, asegurado beneficiario y las observaciones. Acá esas observaciones debemos entonces de tener mucho cuidado al momento de estar registrando. Cada remisión que estamos generando ya va, nos la va a generar acá nuestro historial. Número de remisión, usuario que lo genera, fecha creación, fecha impresión, prima neta. Tenemos lo que es opción imprimir o anular o de lo contrario, detecciones globales, exportar. Filtrar por alguna fecha en específico o por fecha de creación. Tenemos lo que es esa bitácora de cobro, recordemos que son observaciones que se hacen directamente a los pagos y lo hacemos desde el módulo de cartera. Tenemos lo que es bitácora de póliza, observaciones a la póliza y lo que es el historial de cambios. Historial de cambios, tener pues presente que usuario ingresado, ha creado, modificado, ha hecho algún cambio en la información de la póliza. Acá tenemos creo pago número 6, creo han hecho número 1, creo póliza, fecha y hora. Vamos entonces a ingresar lo que son los datos de la póliza, vamos a guardar y salir. Tenemos ya la póliza creada, acá lo vamos a buscar por AP 151321. Póliza creada, tenemos acá nuestro anexo, tenemos lo que es la información de la póliza, prima, neta, comisión, total, fecha inicio y vigencia. Acá vamos a cambiar las de estado de una forma masiva, pues en este caso solo va a seleccionar esta póliza y vamos a dirigirnos acá a acciones globales. acciones globales, vamos a dar clic en cambiar estado, ese estado lo vamos a cambiar a expedición, se encuentra en este momento la póliza en estado vigente, pero yo lo voy a cambiar a expedición. Vamos a dar guardar los cambios de estado realizados, damos ok. Y se nos cambió de estado. El perfil gerente, él puede ingresar, acciones globales, generar un informe de cambios y tener conocimiento de qué usuario ha ingresado y ha hecho cambios en los estados de la póliza. Acá tenemos el usuario que generó ese cambio, la fecha de movimiento, el cliente que es Andrés, cédula de Andrés, número de póliza, ramo y el estado anterior, Entonces, estado anterior vigente, estado nuevo, expedición aseguradora, prima neta, lo que es el impuesto de prima, prima total, comisión, comisión y observaciones. Entonces el perfil gerente él puede ingresar, acciones globales y generar ese informe de cambios y tener conocimiento de qué usuario ha modificado el estado de sus pólizas. Al mismo tiempo, las pólizas que hayan eliminado, que tengamos eliminadas, vamos a tener acá la fecha en que se eliminó esa póliza, el usuario que la eliminó, y al mismo tiempo podemos entonces ver acciones globales, exportar a Excel. Tenemos entonces acá lo que son esas pólizas, acciones globales, generar remisión por cliente, exportar pólizas más Excel, exportar pólizas más información de anexos, exportar pólizas más información de autos, eliminar, cambiar y generar informes. Al mismo tiempo el sistema entonces nos permite generar un informe de vencimientos, es decir, yo deseo revisar qué pólizas se me vencieron en el mes de abril. Seleccionamos acá, inicialmente pues está en producción, vamos a seleccionar vencimientos, la fecha, vamos a filtrar la fecha de, ma de mayo, entonces del primero al 31 de mayo. Vamos a buscar y tenemos una póliza que se venció en esta fecha. Tenemos la póliza, prima, comisión, total, en qué estado se encuentra de esta manera podemos entonces generar esos informes, tanto de producción, vencimiento, fecha de creación y fecha de expedición. Y recordemos que al momento que nosotros estemos filtrando o buscando, es importante reiniciar reiniciar esos filtros. En filtros vamos a encontrar si sí debe ser filtrar por renovable y no renovable, por las aseguradoras, por el ramo principal, es su ramo, buscar por algún vendedor en específico, estados de la póliza, acá podemos filtrar por las pólizas que ya están en estado cancelada, pólizas que están en estado no renovada, tenemos acá lo que son pagos, filtrar si tiene pagos y o no nuestra póliza, si la póliza es renova, renovada o nueva, y de lo contrario lo único que hacemos es buscar. eso en cuanto a nuestra póliza individual, en la póliza colectiva recordemos Póliza colectiva es cuando directamente el tomador es el encargado de la póliza, encargado de realizar esos pagos, y esos pagos los puede crear tanto mensual, trimestral, anual, entonces acá vamos a ingresar rápidamente lo que es la información de esta póliza colectiva, tenemos aseguradora, esta lo voy a dejar en vigente, aseguradora, ramo, vamos a ingresar a vida, año 2, fecha de expedición de nuestra póliza, fecha de recepción, recordemos que está es la fecha en que ingresa la póliza en físico a la agencia tenemos acá lo que es la fecha inicio y fecha fin y nuestro cliente, como ya lo tenemos creado lo único que hacemos es buscar entonces vamos a buscar a Andrés prueba prueba 18 alguna categoría que deseo tener sobre mi póliza y tenemos la información del tomado entonces, Andrés es el encargado de esta póliza él es el encargado de realizar el pago tenemos las observaciones acá vamos a ingresar lo que es la información de nuestro asesor o vendedor, vamos a ingresar a nuestra vendedora Laura, porcentaje, comisión de Laura, retención, calcular comisión sobre, directamente la agencia o la prima y vamos a darle guardar. Vamos entonces, recordemos que para crear los pagos es de vital importancia, primero guardar la póliza, vamos a dar guardar, la póliza se ha creado correctamente y tenemos lo que es esa información de pagos, tenemos mensual, trimestral, semestral o anual, Mensual podemos ingresar los pagos a través de nuestro mola de anexos o anual, crear un pago total. Acá tenemos entonces anual y despliega lo que son los campos de información y prima y comisiones. Prima, gastos de expedición, lo que es el IVA, IVA prima, porcentaje de comisión, participación, entre otros. Acá podemos ingresar nuestro pago, tenemos esa forma de pago, si está contado, financiado presionado, lo que es el medio de pago y lo que es nuestro banco. Tenemos acá lo que son los riesgos asegurados, acá lo podemos ingresar uno a uno, o de lo contrario, ingresar al módulo de más y hacer una carga masiva. Acá entonces damos en importar datos, lo que son los riesgos de pólizas colectivas, y es básicamente la misma información que encontramos en este formulario. En este momento vamos a ingresar un riesgo manual, estos riesgos los vamos a tener en orden consecutivo, la fecha e inicio de nuestro riesgo, cuál es el riesgo, Estamos trabajando con el ramo de vida. Acá podemos ingresar el documento del tomador. ¿Cuál es esa prima mensual, trimestral o anual? ¿Esa prima van netas? No? Tenemos acá el nombre de nuestra asegurada. Vamos a ingresar a Valentina. Valentina López, documento de Valentina. El IVA prima, gastos de expedición. Sí, vamos a ingresar una prima de 200 mil pesos lo que es esa empresa el empleado, lo que son las observaciones, observaciones externas y observaciones internas. Tenemos lo que son nuestros beneficiarios, acá vamos a incluir a Lina, documento de Lina, parentesco, es decir, que es hija, tenemos acá el beneficio, beneficios de un 50%, vamos a ingresar a otro campo, vamos a ingresar a Juan, documento de Juan parentesco hijo y beneficio porcentaje de beneficio 50 vamos entonces a dar guardar tenemos a nuestro primer riesgo almacenado podemos entonces desde acción editar cargar archivo mostrar archivos excluir eliminar y desde acciones globales exportar riesgos activos y generar un anexo generar un anexo entonces ahí estaríamos ingresando los pagos de una forma mensual tenemos lo que son anexos, inclusiones que se hacen a la póliza, lo que son archivos, podemos cargar lo que es la carátula, lo que son esas remisiones, documentos que se le pueden entregar al cliente para que tenga conocimiento de su póliza, bitácora, coro, observaciones internas a los pagos y el historial de cambios. Vamos de nuevo acá a los datos de la póliza colectiva y vamos a darle guardar, guardar y salir. Se ha actualizado la póliza correctamente, esto en cuanto a nuestra póliza colectiva, ahora vamos a ver esa póliza agrupadora. En la póliza agrupadora es cuando directamente el tomador es el encargado de la póliza, pero sus asegurados son los encargados de realizar los pagos. Entonces acá el tomador va a ser Andrés, Andrés Prueba. Andrés para 18, fecha inicio, fecha fin, fecha recesión, la, la tenemos y es renovable, si ¿sí no, vamos a leer guardar. Se ha creado la póliza correctamente y vamos a ingresar acá las pólizas hijas que seguían sus riesgos. Entonces recordemos, póliza agrupadora, cuando directamente Andrés, cuando el tomador Andrés es el responsable, pero los encargados de realizar la póliza son sus asegurados. Número de póliza, estado de póliza, aseguradora, ramo fecha de expedición, fecha de recepción, fecha de inicio ya la tenemos, tenemos lo que es de riesgo, tenemos el ramo de autos, ingresamos el documento, el número de la placa y cliente vamos a ingresar a Valentina, Valentina López. Si deseo editar la información lo podemos hacer, tenemos acá leve de categorías y tenemos la información. Entonces, información de nuestro tomador asegurado, Andrés es el tomador, pero la encargada de realizar los pagos es Valentina. Ingresamos acá el nombre de nuestro beneficiario, vamos a ingresar prueba y prueba, observaciones y relación del contenido y tenemos lo que es esa información de prima comisiones, básicamente lo que es una póliza individual. Valentina es la carga de realizar los pagos de su póliza. Entonces podemos dejar estas prima y comisiones en blanco, pero si es necesario ingresar lo que es la información de nuestro vendedor. Vamos a ingresar a nuestro vendedor que es Academia Social Seguros. Vamos a darle guardar y por último guardar y salir. No se ha creado pago, le vamos a dar salir. Y tenemos lo que es la primera póliza de hija registrada. Y esa póliza de hija entonces va a nombre de Valentina López. Podemos entonces crear más pólizas. Desde acción ver, editar, renovar, generar remisiones, eliminar acciones globales, exportar, exportar pólizas hijas excluidas, generar remisión por pólizas o cambiarlas de estado. ...de una forma masiva... ...vamos a los datos de la póliza... ...y vamos a darle guardar... ...me gustaría saber cómo van en estos... ...tres módulos de póliza... ...qué preguntas tienen... ...recuerden que ese es el espacio para que... ...aclaren todas las inquietudes... ...vamos a ver qué preguntas tienen... ...bueno vamos a revisar... ...entonces... ...qué están diciendo por aquí... ...bueno no, hasta el momento... ...creo que vamos muy bien... ...con el tema no tienen ninguna inquietud... ...ninguna pregunta... Magali dice que es súper bueno, ahí está súper conectada, que chévere Luz Magali que estás muy bien conectada y bueno, entonces para finalizar yo creo que vamos a ver un poco lo de eh, lo del tema de cartera cierto, vamos entonces a tomar, a tomar unos 10 minutos más eh, para revisar el tema de cartera así que ustedes no se desconecten que ya estamos en la recta final y vamos a ver si la gente que todavía no se ha decidido usar subseguros los clientes que apenas van a van a tomar la decisión de usar seguros, pues se pueden llevar la sorpresa que les tenemos preparada para el día de hoy. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ya vimos lo que son esas pólizas individual, póliza colectiva y agrupadora. Al mismo tiempo, si filtramos acá por el nombre de nuestro cliente, que en este caso es Andrés18, vamos a encontrar las tres pólizas que él tiene vincular. Póliza colectiva, póliza individual y póliza agrupadora. Vamos entonces a módulo de cartera, vamos a... Ah, no, antes de pasar al móvil en cartera, tenemos acá lo que son esas pólizas de cumplimiento judicial. Esas pólizas son las que tienen un lapso de tiempo un poco más corto. Tenemos lo que es acá acción, editar, imprimir, recibo, eliminar y crear esa póliza de cumplimiento. Número de póliza, nombre asegurado, nombre del tomador, vendedor, aseguradora, lo que es nuestro ramo, porcentaje de comisión, lo que es esa prima, gastos de expedición y prima. Bueno, en fin, damos entonces guardar. Recordemos que son pólizas que tienen lapso de tiempo un poco más corto. Y tenemos esta parte de remisiones que nos permite tener conocimiento de qué remisiones tenemos activas y qué remisiones tenemos anuladas. Sección, exportar. Vamos ahora a sí, pasar al módulo de cartera. Módulo de cartera vamos a encontrar lo que son esos listados de pagos, residuos y cuadre de caja y lo que es liquidar a nuestros vendedores. Tenemos lo que es el listado de pagos. Acá tenemos cuántas tenemos por cobrar, por pagar en aseguradora, comisiones por cobrar y comisiones recibidas. Vamos a ingresar al número de la póliza de Andrés póliza. tenemos entonces 6 pagos 5 pagos que son por el valor de 200 mil pesos que es el total de la prima pero un pago que creamos por nuestro anexo que es 100 mil pesos para un total de vamos a ver los totales de 1.100.000 vamos entonces de nuevo a subir un poco vamos acción, Entonces el sistema nos permite hacer dos recaudos, tanto en oficina como en aseguradora. En este caso vamos a recaudar directamente en la oficina, valor a repagar, vamos a recaudar todo, cuál es esa forma de pago, los ver, es decir, que es efectivo. Y el código contable es algún consecutivo que llevemos interno en la agencia. Este campo lo podemos dejar en blanco. Está seguro que desea generar residuo de caja, original, original y copia. Vamos a darle original y este es el residuo que le podemos entregar a nuestro cliente remisión, póliza, ramo, aseguradora, valor de recibido, total de recibido y tenemos nuestro pago en por pagar en aseguradora vamos a legalizar ese pago ante la aseguradora entonces ingresamos de nuevo al módulo de acción recaudar en aseguradora, recaudar todo fecha de recaudo, acá podemos cambiar esa fecha, editar esa fecha y el código de erradicación que lo podemos dejar en blanco Vamos a entonces a darle guardar y lo tenemos en comisiones por cobrar. En el momento que nosotros recibamos esa comisión, la comisión a recibir es de 12 mil pesos, vamos a ingresar acá de nuevo a acción y comisionar. Comisionar todo, marcar como comisionada, fecha comisionada y darle guardar. Y la tenemos en comisiones recibidas. Al mismo tiempo entonces vamos a hacer un recaudo ya directamente en aseguradora y el pago lo vamos a encontrar es en comisiones por cobrar. Entonces, acción, recaudar aseguradora recaudar todo, código de erradicación y si el pago está pendiente por pagar por el cliente, vamos y en entonces a guardar y tenemos lo que son esas comisiones por cobrar, comisiones por cobrar una, ya recibimos esa comisión, ya recibimos esos 24 mil pesos, vamos entonces ahora sí a ingresar a acción, comisionar, comisionar todo y guardar. Y lo tenemos en comisiones recibidas. estoy seguro nos permite generar lo que son estados de cuenta, generar remisiones por pago. Acá podemos seleccionar, ingresar a acciones globales, generar un estado de cuenta. Estos estados de cuenta lo encontramos acá desde acciones globales, generar estado de cuenta. Se seguro que sea generar estado de cuenta media hoja o entera. Es decir, que es media hoja. Y damos OK. Ese es el estado de nuestra cuenta tenemos lo que es póliza, número de pago, remisión, vigencia, cuota a pagar, total de prima, pagado, días vencidos y pendiente. Y la información de la agencia que es de vital importancia que nosotros la configuremos. ese es el estado de cuenta, tenemos entonces acá lo que es acciones globales, lo que es generar remisiones por pago, media o baja hoja entera. Estas son las remisiones, tenemos el número de anexo, de póliza de anexo, número de pago, cuota a pagar, total de la prima y pagada. Y al mismo tiempo el sistema entonces nos permite generar lo que es un informe, informe de cartera que es un Excel un poco más detallado, fecha de inicio de la póliza, fecha de elaboración, número de recibido, lo que es número de anexo, cliente aseguradora, el ramo, Vendedor, lo que es valor de la prima o valor total a pagar, comisión a recibir, fecha límite de pago, categorías, observaciones y tipo de moneda. Es información un poco más detallada. Tenemos lo que es hacer el recaudo directo en oficina de una forma masiva y al mismo tiempo desde recaudar en asegurador. Ok, perfecto. Tenemos bueno, entonces. ¿cómo, ¿Cómo vamos hasta ahí para que ustedes. Exacto, para que las personas que están preguntando. Eh sobre todo Lore Villegas que acaba de preguntar eh, que cuándo estará el contenido disponible inmediatamente se acabe ahora eh, queda disponible aquí en Facebook y mañana estará subido en nuestro canal de YouTube porque veo que la gente ya se está empezando a desconectar seguramente eh, tienen que eh, empezar a hacer otros oficios vamos entonces a ir terminando nuestro webinar eh, dándole las gracias a, a Valentina por acompañarnos el día de hoy y bueno, entonces digamos que como para... para como, como tip final, Valentina, ¿qué le diríamos a nuestros asistentes a en of Seguros? Bueno, como tip final es que primero revisemos lo que es esa configuración de agencia, recordemos que es de vital importancia que tengamos lo que son esas comisiones por ramo, lo que son las comisiones de nuestro vendedor actualizadas, que tengamos oh, muy en cuenta lo que son esos informes que nos envía Sob Seguros, que esos informes son de gran ayuda porque son esos, eh, esos correos en donde nos especifica pues, cuántas pólizas tenemos por renovar, cuántos pagos tenemos en Mora. Recordemos que acá el sistema nos presta pues, unos informes para revisar esos comparativos de nuevas, renovaciones, cancelaciones, lo que se es suene en esa producción. Y por último, no, eh, sabemos o entendemos pues, que el tiempo es como un poco, muy, es corto. Eh, recuerden que cualquier duda que tengan nosotros vamos a estar ahí disponibles a través de nuestro chat en línea, del correo de ayuda test móvil, y cualquier duda pues que tengan, ahí vamos a estar muy pendientes. Por supuesto que sí, ahí estamos viendo entonces, eh, bueno, nuestra pantalla, regresamos con ustedes ahí. Bueno, señoras y señores, eh, les agradecemos mucho y además respetando el tiempo que ustedes tienen allí, sé que quedaron evidentemente eh, varias, cosas varias cosas pendientes, sin embargo, en, en una pues en un espacio como este tan corto no, puede, no se puede abarcar todo. Sin embargo, estén muy pendientes de sus correos electrónicos, de su WhatsApp, de nuestras redes sociales, porque vamos a estar programando más capacitaciones. Mañana tenemos, de hecho, una capacitación eh, pendiente con, varios, eh, pues con varias personas que previamente hicieron la inscripción. Eh, así que cada semana estamos haciendo más o menos cuantas capacitaciones de manera, eh, de manera programada, ya no en Facebook, sino a través de, de manera un poco más interna. Bueno, nosotros estamos realizando dos capacitaciones a la semana. Tenemos en cuenta mucho el horario de nuestros clientes. Pueden, pues, les queda un poco más fácil en la mañana o en la tarde. Sí. Y esa capacitación dura alrededor de dos horas. Es una capacitación un poco más extensa, pero es de vital importancia pues, que la tomen. Eh, vamos No sé, mañana tenemos una a las nueve de la mañana. Los clientes que desean participar de esa capacitación nos pueden dejar un comentario o nos pueden escribir a través de nuestro correo y nosotros vamos a estar pues, posteriormente enviando esos links. Que que por lado. supuesto, entonces es muy importante, mañana a las 9 de la mañana va a tener una capacitación mucho más personalizada de dos horas, ¿cierto? Sí. Eh, en donde pueden resolver preguntas, inquietudes, vamos a ver eh, casos de la vida real eh, y sobre todo... Pues aprovechar ese espacio que, que tenemos allí para que todos aprendamos de todos, ¿verdad? Es un tema, recuerden que nosotros estamos generando un tema de comunidad y es importante que todos participemos. A ustedes mil gracias, a Valentina también mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, recordándoles eh, antes de que se vayan que está, nuestra, eh, pues está disponible nuestro servicio gratuito de ayuda, ayuda, Ay, ayudar, no. exacto, ayuda a un amigo, que es ayuda@tecmovin.com les voy a dejar el comentario aquí mismo en este eh, pues en este video va a quedar en vivo estamos transmitiendo en vivo pero próximamente va a quedar en unos minutos va a quedar disponible también en vivo pues eh, pregrabado bueno. para que ustedes lo puedan ver en eh, pues aquí en Facebook y a partir de mañana en nuestro canal de YouTube entonces pues bueno señores y señores agradecerles Muchísimo por estar presentes, por estar tan participativos el día de hoy. Es muy importante para nosotros eh, contar con su presencia, contar con eh, su retroalimentación y sus preguntas. Y esto es Academia of Seguros hoy es jueves 16 de agosto del 2018. El año va corriendo, esto va pasando y nosotros seguimos trabajando muy de la mano con todos los profesionales de seguros de Latinoamérica. Pues bueno, mil gracias a ti Valentina. con pues, pues mucho gusto, recuerden que vamos a estar ahí muy pendientes a las dudas y haciendo pues esos acompañamientos de vital importancia. Por supuesto que sí. Chao, chao, los chao. queremos mucho. Recuerden que esto es acá en Sobseguros y el 6 de septiembre no se pierdan el súper especial con Cecilia. Va vamos a estar con una profesional mexicana, como yo les decía, eh, hablando de temas de marketing y sobre todo cómo aprovechar de manera profesional las redes sociales para hacer prospección y ustedes que son de perfil vendedores, cómo tienen, tienen que aprovechar las redes sociales para su beneficio para brindar mejor servicio, sobre todo en, en temas de seguros. Así que esto es la cabeza de seguros. Chao, chao, los queremos mucho.